Hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, vamos rapidito hoy a la luna en casa 6, completando con esto la mitad del Zodíaco. Eh, luna en casa 6 en los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Bien. Eh, te pido antes, antes, antes de empezar la clase, vamos por orden, por favor, hacele clic a la campanita, suscríbete al canal, no en ese orden, primero suscríbete y después le clic a la campanita, si no, no te va a resultar. <ríe> eh, dale like al video si te gusta lo que estás viendo, déjame un comentario, Activa el algoritmo de YouTube, pasáselo, pasale el link de este video a personas que vos creas que le pueden interesar... para que se suscriban al canal y todo eso. Y si, como me comentaron el otro día en un comentario, no entendí nada... Si no estás entendiendo este video, es porque no viste todos los anteriores. Te invito en el final de este video, igual que de todos los videos de todos los días... Yo te dejo acá en este costado una cajita de descripción donde tenés desde el primer video para que puedas verlos todos, todos los videos. Vamos a la clase de una vez, ahora sí. Luna en casa 6, como lo estás viendo acá, Luna en casa 6. En este caso la casa 6 en cáncer y la Luna también en cáncer. Entonces, luna en casa 6, rutinario, organizado y cooperador. Pero si esa casa 6 está en cáncer, las tres palabras claves de esa casa 6 son intuición, seguridad y perseverancia. Y si la luna está en cáncer, eh, las tres palabras claves positivas son protector, sensible, intuitivo y las negativas, hipersensible, vulnerable, inestable. Por lo que podemos estar hablando de una persona que está pendiente de la seguridad y protección de las personas con que labora, con las que trabaja. Además, le gusta cooperar con sus compañeros. Estas frases claves, eh, todas las frases claves eh, de la luna eh, me las hizo la astróloga venezolana Mildred Peraza eh, astróloga certificada por el CAF o sea que estudió y se certificó acá en este centro Centro Aprender Astrología Fácilmente que nuestro portal de astrología donde puedes estudiar gratuitamente astrología es este patagoniaastral.com te invito a que entres y lo revises eh, bien Vamos entonces ahora con la luna en casa 6, rutinario, organizado y cooperador. Pero si la casa 6 está en escorpio en vez de estar en cáncer, las palabras claves son competente, sólido y comprometido. Y si la luna en vez de estar en cáncer está en escorpio, emocional, sanador, íntimo o apegado, manipulador y o apegado, manipulador y perezoso. Por lo que podríamos estar hablando de una persona eh, bien comprometida con sus actividades, que suele ser muy organizado, pero en ocasiones también podría caer en la pereza. Lo que hoy le llaman procrastinación. ¡Ay, qué identificado me siento con esto! Yo tengo luna en escorpio, pero no en casa 6. Igual me siento bastante identificado. Bueno, luna en casa 6 rutinario, organizado, cooperador. Pero si esa luna, en vez de estar en escorpio o en cáncer, si esa casa 6, perdón, en vez de estar en escorpio o en cáncer, está en Piscis las tres palabras claves para la casa 6 en Piscis es confusiones, religiosidad, fluctuaciones. La luna en Piscis intuitivo, idealista, hipersensible, como Factor positivo, como factor negativo, depresivo, vulnerable, victimización, o sea, autovictimización, por lo que podríamos estar hablando de una persona que le gusta trabajar con un plan de rutina para evitar confusiones, a veces puede mostrarse un poco depresivo. Bueno, espero que te haya gustado esta clase número 306. Eh, cada vez estamos más cerca de la clase 320 que es la prometida final para este año 2022. <coughs> Perdón. Eh, ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí, por supuesto. Como todos los días. ¿Por qué? Porque mañana es mejor. Eh, eso lo dice el Peroncho Delivery. Los invito a que se suscriban al canal del Peroncho Delivery. Un genio total. Como me gusta el Peroncho Delivery. Eh, bueno, nos volvemos a encontrar mañana. Sí, claro que sí, como todos los días. Pero mañana con luna en casa 7 en los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Chao, hasta mañana. Que tengan un día maravilloso.